Entonces, yo busco tu publicación y la comparto en mi página. ¿Estás ya? ¡Ey! Estamos aquí con los, los detalles técnicos estos de, de los online. Y... Ahora vamos, ¿eh? Que me tengo que tumbar reposar para hacer un electro. ¿En directo? Porque el, el consentimiento ya lo he firmado, ¿eh? ¿Has no, firmado el consentimiento? Sí, sí ver, ya no está. No lo hemos visto, a ver, a ver, no lo no hemos visto, no lo hemos visto. A ver, esa firma. Pone DNI, pone cuenta corriente y pone el CVV de la tarjeta de crédito. Fenomenal, eso es buenísimo nos viene muy bien vale. ¿qué tal? empezamos prueba de esfuerzo pero enganchas desde ahí o no? sí pues ya está creo sí. que sí a ver... obligado bueno me tengo que tumbar ¿no? si sí. Ah, ¿Sí? Ver... espérate te lo digo si sí. ¿Sí? sí. te estás viendo Sí, estoy aquí, o sea que bien. A ver, no te veo. Sí, sí, ahí estamos. En mi página también, ¿eh? eh ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. De la móvil. Bueno, vale. arrancamos? Sí. Sí, puede ser. Bueno, ¿y ahora qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer el electro en reposo. ¿El electro en reposo? ¿Vale? Vale. Ya está. ¿Y qué dura eso? Nada. Un Nada. Un segundo. ¿Un segundo? Ahora, vale, levántate. Segura. Todo está relajado. Si me metes mano... Bueno, si me metes mano tú, tú relajabas. Sí, bueno, bueno, está bien, está bien. Te pasas esas confianza. Tendrás queja, ¿eh? De lo bien que te cuidan en la clínica, quien te han puesto para atenderte. vamos a tomar la atención antes de empezar. Ah, vale. Muy relajado te vemos, ¿eh? Muy, muy relajado. Pero que pases luego a Pablo Motos Que le va a gustar verse hacer una prueba de fuerza y correr tanto Solo lleva allí al Ricky Martin, al Will Smith, al Danny Martin Nada, tiene que haber ahí gente chula Una atleta ¿Cuál estás traído? ¿Qué zapas llevas? Las adiós ¿Y eso es rápido? ¿Al de correr rápido? Me correr bueno. no, no a hacer la máxima a la prueba. Sí, sí, máxima, máxima Hay que romperla Tienes que llegar 42 por hora, como el pájaro En los sí. 100 metros Igualito Igualito, ahí está Igualito como Bol no te lo ponemos, y como Bruno tampoco. <risa> vale, os sea, hayamos hecho. Ya hemos tomado la tensión basal. ¿Mm? Está 12-8, perfecto. El electro en reposo. Y ah, ahora vale. le vamos a colocar la mascarilla. Vale. La camiseta es chula, ¿eh? Modelo. Es la para o el sea, Ahora tú cargas a y boca, a tu ¿Vale? Que te bien. A ver, a ver, ¿qué ha sido eso? Que me he perdido. No, es de colocamiento, ¿eh? Te saludan desde México. Alfredo. Ya está preparado el colete, José Antonio, ya verás. La máquina la hemos anclado bien, ¿vale? Mirad, mirad. Vamos a ver los tornillos que le hemos puesto a la máquina. Totalmente fijada al suelo. Eso no se mueve ya. Sí, camiseta de transpiración. Esta es ideal para el verano. La colección primavera-verano o Adidas. ¿Ves? ¿Tú notas ve? Sí. Vale. Ver, con eso que medimos la ya o que lleva. Esto ahora, ahora, ahora, la espirometría. Ah, ahora con la doctora ya vea que todo el esté correcto y todo empezaremos. Ah, vale, vale, vale, vale. El electro está correcto, el, er el electro en reposo y vamos a ver que el sistema respiratorio también funcione perfectamente. Entonces, Carlas, te vamos a pedir que cojas todo el aire que puedas por la boca y lo saques rápido en el primer segundo, por la boca también. ¿Vale? Pues cuando quieras. Más, más, más, más, más, más, más, más, más. Había parado, espera, repetimos. Sí, espérate un momentito. ¿Tengo que volver a coger? Sí, ¿no? sí. Vale, eso no me lo había dicho, se me lo había olvidado. Tienes que vale. coger todo el aire que cuando yo te diga, ¿eh? Vale. Venga, cuando quieras. Muy bien, muy bien. Esta espirometría ya, la verdad es que es muy buena, ¿eh? sí. una capacidad pulmonar importante, ventilamos, uh, pues mira. ¿Dónde se ve eso, doctora? Esto se ve aquí en estas gráficas, no, esto es el electro, pantalla de la izquierda es el electro, pantalla de la derecha es la espirometría. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos la capacidad vital que tiene Carlas y cómo llega el aire a todo su aparato respiratorio, hasta ah. los alveolos más pequeñitos, para después poder ser transportado el oxígeno a la célula muscular y obtener energía. perfecto esto, ¿no? Muy bien bien, todo, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a dejar calentar a Carlas un ratito, ¿eh? vale. mientras te iremos... Comentando la prueba. Te dice contador que resoples como cuando es... te gana que resoples fuerte. Una historia, ¿vale? ¿Vale. Empezamos, Carlas, a movernos. Sí. Venga. Ah, llegará máximo a 20, eh, 20 por hora cinta, no vamos a dar más que. Sí. A ver, esas si adiós, cómo se comportan. Muy, muy lentito, ¿eh? Muy, sí. muy. A ver, tienes las 5 y media. Hola Dani. Te lo dejo así porque después le aprendamos. 0-0, ya te digo yo que 0-0 no da este. Ni con Coca-Cola. Una prueba máxima, Carlas, minutada, progresiva. Cada minuto vamos a aumentar un kilómetro hora en la velocidad y mantendremos un 1% de pendiente hasta que no puedas más. Paralelamente te iremos enseñando una escala, la escala de Borg. Te la irá enseñando Daya y tú le señalas. ¿Cómo te encuentras la sensación subjetiva que tienes de esfuerzo, de ejercicio vale. físico? Vale. De un ejercicio 6 muy ligero, seis hasta un ejercicio muy duro. muy duro, Que tú sientas, ah, ¿Que tú sientas en momentos, pasarlo ah, o sea, demasiado. ¿Él puede señalar ahí cómo se encuentra en cada momento? Sí, cómo se siente. Ah, vale. ¿Y cuándo se para? Cuando dice muy, muy duro? Entonces no, no. <risa> lo vemos nosotros, por favor. Ah, vale, y los vale, muertos, vale, vale, ¿eh? vale, vale, vale. vale, vale, vale. Cuando ya no puede más. De todas formas, como llegará un momento que él no podrá hablar, diremos ¿Mm? que si va bien nos da así con el dedo. Vale, ¿eh? vale, vale, vale, vale, vale. Cinco euros a que romper la cinta. La apuesta está muy baja, ¿eh? Si no la subís no se fuerza. Vale, vale, vale, vale. La prueba tiene dos objetivos. El más importante es la salud. Que ¿Eh? mm. el aparato cardiorrespiratorio respondan bien a las cargas de ejercicio, se adapten bien. Que no haya ningún problema, ninguna arritmia, ninguna taquicardia, que todo funcione, ninguna isquemia. Mm. Y el segundo objetivo es el rendimiento, sobre todo en los corredores profesionales o recreacionales que quieren mejorar pues su forma física y quieren entrenar de una forma pues lo más correcta posible vale, vale, vale. para eso disponemos del analizador de gases que nos mide pues, el consumo de oxígeno y los umbrales mediciones muy útiles para el entrenamiento Mal, o sea, con eso el entrenador puede ir marcando las pautas en para todo tipo de entrenamiento, series, sí. velocidad, sí. calidad y demás. Sí. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Y cuánto es lo normal, un atleta semiprofesional como Carles o profesional? Bueno, Carlas, pero Carla es de larga distancia, maratoniano, con lo cual Carlas te un consumo sí. buenísimo. Sí, ¿no? Yo me puedo arriesgar a decir que puede llegar y me, la, me arriesgo, ¿eh? a ah, 70, 75, no? 70. Bueno, ¿60? Por ahí iremos, ¿eh? Ah, ¿Y un popular? ¿En qué fuerza? Pues un popular depende? de entre 3-4 horas maratón. 3-4 horas, horas maratón. ¿Qué? Sobre... Mm, 50, sí, 50 55, por ahí, ¿eh? 55. De todas formas se entrenan mucho, ¿eh? los, los, los amateurs. Los amateurs los populares se entrenan mucho, ¿no? Sí, a veces entrenan más que casi los atletas profesionales. Vale, vale, vale. ¿Y la cinta que vamos subiendo? ¿La velocidad cada minuto? ¿Cuánto subimos? ¿Cuánto ¿Un incrementamos? Kilómetro hora. Un kilómetro hora. cada minuto? Cada minuto. ¿Y la inclinación es constante? Sí, ¿A? mantendremos constante un 1%. Un 1%. ¿No vamos a subir un poquito a lo Kilian? ¿Un 6, un 8%? Sí. No. ¿No? no hay hay algunas hay distintos protocolos y los protocolos se adaptan en función ah, vale, del vale, deportista vale, vale. Si fuese un deportista que corriese trails, montaña pues jugaríamos un poquitín más con la pendiente vale vale vale vale vale vale vale o sea que como no hace no te vas a pasar de momento a los trails de montaña no tanito a ver un momento vamos a ver si empieza y rompe a sudar no no no no no no, no, no ¿A cuánto está ahora? 13.8. ¿Ya empezado. 13.8 de tensión y empezan 12.8. ¿Y de velocidad en cuánto estamos? No estamos calentando. Ah, de momento estamos calentando. Estamos calentando. Ah, o sea que de momento ya hemos empezado. Y, y eso... Ah, vale, vale, vale. O sea, ahora todo calentamiento. Vale, vale, vale. vale, vale. Ya? No, paro, no seguimos, seguimos. a mi canal, no te lo haré a 6 kilómetros no, a ver, que estás más nervioso que falete en Naturhaus o sea que esto era calentamiento, 10 minutillos ahí no ha llegado eso, 4 ¿eh? nah. minutillos ya he hecho nah. pero y ese ritmo, no, no, no tienes dolores musculares no tienes todo bueno, claro, que no me extraña. Es que corriendo ahí, allá ese ritmo. Un kilómetro al minuto me da tiempo a cenar, dice uno. Pues nada, que vaya trayendo las cervezas para el resto. Sí. sí. Me has dicho 13 o 8, ¿no? Sí. Y... Vale. Vamos demás tomando la tensión, sobre todo en las primeras etapas para ver que se adapta correctamente al ejercicio. Tres segundos y cambiamos, Carlas. Uno, cambio. El abrimos más a partir del 18, avísame con no un vale. vale, con 15, vale. No, con normalmente, con cinco. Ah, con cinco. No, normalmente aviso con 5, ¿eh? pero Ajá. estas primeras son tan lentas que a veces, si voy a hablar los todavía la escala de golf Vale, vale, vale. Muy lentita, o sea, que ahora llevamos 1.25, ¿no? De prueba, por así decir. Es lo que está marcando eso. Sí, sí, ¿no? sí. 1.30, exactamente 1.30. ¿Y la velocidad dónde la marca? La velocidad la tenemos aquí. Uy. ¿Carlas nos servirá de calentamiento? y sí, vamos a detenerte la prueba. Ah, mira, muy bien, muy bien. Sí. También. Sí. También sí, bien. Para entrenamiento, vale, ahora hemos calentado, paramos y empezamos, ¿no? Sí, ah, muy bien, muy bien, perfecto. sí vale, vale, vale, pues venga, entonces paramos el calentamiento y ahora volvemos a conectar. sí, sí venga, pues conectamos en medio segundo, entonces, vale, paro, vale, ahora.